Para mí mi cabello significa identidad y es un símbolo de fuerza porque hace parte de cómo quiero que me vean y de lo que quiero transmitir.